Sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado del día de hoy A quien tenemos conectado ya del otro lado para charlar un poquito Muy pronto llega a la provincia de Mendoza con su show de humor Y nosotros tenemos el placer de charlar con el Camilo Nicolás Bienvenido a mañana, ¿cómo va? Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? ¿todo bien? Muy ¿Y bien, ¿Y de contentos de poder charlar con vos Igualmente, acá están. yo muy contento y muy ansioso de ir a Mendoza yo tengo unos ganadores para eh. <risa> era como medio obvio, ¿no? La delata de, de de de Y tal, obviamente Sí, <risa> o sea, sí, sí La, la, la delata como que la tengo tatuada en la frente ah, Claro, en el ADN Tranquipiolas, el show que venís a presentar Camilo, me gustaría que nos cuentes un poquito De qué va este espectáculo Que bueno, ya ha recorrido el país Diferentes salas y que también Sus fragmentitos son furor en las redes sociales Oh, bueno, gracias a Dios, También empezó a subir ahí contenido, en eh. En las redes sociales, la gente se ha aprendido mucho, lo disfruta Tenés mucho. hay un montón de bueno, seguidores. Que... Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, porque me permite, bueno, laburar, ahí metí Obvio. un par de puli, digamos. Sí, sí, sí. Este, bueno, Tranqui Piola un show, como te decía, Sofranito, digamos, me ha traído muchísimas satisfacciones. Arranqué en la, en la temporada de verano, en realidad, hacía los lunes mi show acá en el Teatro en Córdoba y de martes a domingo estaba haciendo temporada con Pedro Alfonso, que bueno, de hecho... Hace poquito estuvimos en Mendoza que la gente nos explotó el teatro, la verdad que fue recontrarrelindo lindo y nos reventó los bolsos de vino. Así que creo que vamos no a cortar ponemos de paso en Mendoza. Eh, bueno, y arranqué este ciclo también acá en Córdoba, que después lo arranqué en abril, que bueno, gracias a Dios funcionó recontrarre mil bien. Ya recorrió varias provincias de, de, de la Argentina. bueno Y ahora me toca Mendoza el viernes 14 y el sábado 15 San Juan, que son, como te decía, recién provincias que amo, que me encantan, que siempre me lo hacen pasar muy bien. Y Tranquipiola es un espectáculo, donde hablo obviamente de, de la post pandemia de lo que vivimos en su momento, esos dos años y medio, tres años, después hablo un poco de las inseguridades, de cuando uno va al banco, de cuando manda un audio, de cuando va a comprarse ropa. Viste que es muy loco, porque, por ejemplo, para los inseguros, los que no vamos a comprar ropa, es un momento difícil, ¿me oh, Yo sí. siempre entro al local y a la vendedora o al vendedor le pregunto, che, ¿vos vas a comisión? Sí, entonces para para allá, a la alta punta, <risas> déjame a mí mi claro. inseguridad y acá, ¿me entiendes? Porque aparte yo tengo un problema, que yo psíquicamente soy M, pero físicamente soy XL, ¿me entiendes? Digamos, o sea, yo voy y le digo, che flaca, eh, ¿me trae una remerita M de esta, por favor? Y yo ya, ya me doy cuenta que me miran como diciendo, me va a hacer el pedo en el depósito, digamos. Claro, <risa> me va a hacer el pedo en el depósito porque no soy M, soy un XL de acá a la China, ¿me entiendes? ¿no? Y después vuelven con el chamuyazo ese que dicen... No, bueno, esta es una remera que tiene un defecto de fábrica, ¿me entiendes? Eh? Dice XL, pero es M en realidad, ¿me entiendes? Eh? Una sí, confección más clase. grande, ¿no? Es una... Claro, te echamos, no, es una confección más chica. Después, vos te estás probando la remera y le decís, che, flaca, me parece que esta remera me aprieta un poco. Esa remerita cede. Bueno, véndeme la cedida, digamos. ahí que no tengo que pagar, no tengo que ceder yo, me están charlando. Y están vendiendo la misma remerita en el probador del lado. Y le decís, che, fraca, eh, me parece que esta remerita me queda un poco suelta esa remerita toma, dale un vasito, dale un vasito de agua esta cabeceta, mamita, digamos así, claro, claro, viste que después los inseguros hacemos esto, te que vamos, dijimos una remera y le decís, disculpa flaca, cuánto cuesta esta remera, esa remera cuesta 14.500 pesos, ah, mira, ok, yo me voy a dar una vuelta, claro, la vuelta al mundo, te voy a dar no vuelta nunca más, bueno, típica, estoy mirando la típica, Claro, el tab, estoy mirando. a venir con los ojos cerrados antes. Bueno, hablamos un poquito de eso. Hablamos, por ejemplo, de los audios de WhatsApp. Yo no puedo concebir que haya gente que no escuche su audio cuando lo manda. Digamos, o sea, encima, yo tengo un problema. Que yo ya vengo como en 2X de fábrica. Yo ya hablo rápido. Sí. Y cuando me escucha en 2X, soy como un mensaje satánico, no soy un disco de Yuya, claro, soy un disco de Yuya de mi época, ¿me entendés? Dice, el diablo te ama, se me... claro, aparte no sé si les pasa a los que escuchen sus propios audios, de que lo escuchen y voy a decir, esa no es mi voz, yo no tengo ¿Típica? esa voz, me entendés claro. como que, claro, que voy a decir, yo pensé que tenía otra voz, que era mucho más fachero, mucho más linda, y no, como que termina clavando con tu propia voz, ¿me entendés? Pero bueno, hablamos un poquito de eso, de inseguridades, de los encares, como eran antes, como son ahora. Este, Después, bueno, como te decía recién, hablamos de la pandemia, del alcohol en gel. Viste que hay dos tipos de alcohol en gel. Sí. Hay uno, viste que era el, el más caro, viste cómo te lo ponía, hacía dos refregadas y ¡fum! desaparecía. Sí, total. Y después había otro, que se ve que era el más barato. <risa> viste que vos te lo ponía, claro, todo viscoso. Te todo queda dos frioso. horas no, pero... Claro, parecía lo de veras, viste, ya empezaba a decir moco con eso Viste que vos ya empezabas a mirar los ejemplos locales como diciendo Estuvieron hinchando los huevos con el pote, ah, digamos A no. eso, claro, le pone un nebaté, y marcan las dos raditas Todo que es esto, mira? uno conoce y ya entiende de esto, ¿me entiendes? Pero Bueno, después hablamos de, bueno, yo hace dos años y medio que soy padre este, mi primera vez como padre, digamos uh -huh. Y bueno, y hablo un poquito de eso De las cosas que van pasando, cómo crecen los chicos eh, Bueno, vamos, vamos, vamos a hablar de cosas donde la gente se siente identificada La pasa bien, lo disfruta Así que los invito para que se hagan Qué lindo, es espectacular tanto. Vamos a recordar la fecha, la invitación Para que... No se pierdan este espectáculo, viernes 14 de octubre, 21 horas, en Nave Un Cuyo, es eh, la invitación para divertirse, para reírse un montón. este Ya habías venido a Mendoza, nos comentabas, eh, Camilo, las has pasado hey, bien no, acá, no, ¿qué no, tal yo el yo público? Tenía, yo tenía una dupla antes que era Camilo, en realidad fui varias veces, no sé qué ayer me acordaban que me hacían otra nota. Yo arranqué los que era un grupo de improvisación De acá de Córdoba ajá. Y fuimos a participar ahí con la Liga Mendocina de Improvisación Y varios ajá. improvisadores Y salimos campeones sudamericanos de improvisación una ajá, eh, ajá, pero ajá. Bueno, Muy buenos nosotros, bueno, muy malos los otros digamos. ¿no? Pero salimos eh, campeones eh, Después con Camilo y Nardo, Que era una dupla que yo tenía Fuimos varias veces a, a Mendoza Y gracias a Dios siempre nos fue re remil bien. Y bueno, después bueno, fui con la obra de Pedro Alfonso Y ahora me toca ir solito con mi unipersonal que espero que que no sea la excepción de que me vaya bien la no, gente puede comprarla la, comprar la anticipada ahí en www.entradeweb.com.ar mira si acá charlando unos minutitos ya nos divertimos imagínate no lo que ir <ríe> a ver el espectáculo Tranquipiola para reírse a carcajadas para disfrutar este Camilo te estaremos esperando por acá con los brazos abiertos por favor y con vino Dale. y con mucho, vita, mucho vino con los brazos abiertos y vino ya estoy yendo para allá <ríe> Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo muchas gracias por el espacio y bueno los espero el viernes 14 ahí en la nave. Pues un beso grande. Beso Allí, vamos grande. a estar. Todos más que invitados. Chao, chao, ¿viste a todos le meten ah. el saso claro. claro. <ríe>